Terminó la conferencia de la marcha Viva a México, una marcha que está causando mucha discusión sobre todo Bueno, al menos en nuestro timeline de Twitter hay muchas opiniones encontradas, a muchos personajes Y la polémica surge porque esta marcha ha planteado unos ciertos lineamientos sobre cómo marchar y qué hacer Y sobre qué van a marchar, hace un momento lo acaban de dejar muy claro esta no es una marcha pro Peña Nieto, ni en contra de Peña Nieto, ni en contra del gobierno, ni a favor del gobierno. Algo que nos recuerda mucho a, a López Portillo, ¿no? Cuando, cuando decía que el petróleo ni nos beneficia ni nos perjudica. Nosotros en, en lo que sigue hicimos un análisis de redes. Lo que hicimos fue descargar los últimos tweets eh, que tienen la etiqueta Vibra México. Ha estado circulando por varios días. Y lo que te compartimos, lo que puedes ver en este artículo, es quiénes han impulsado más a la marcha, para que te des una idea. Aquí puedes ver que es la CNN, la UNAM, Causa en Común, son eh, medios y organizaciones eh, e instituciones de un cierto espectro ideológico. Las palabras que más se mencionan, esto, esto, es, esto es importante porque podemos ver, de, de, digamos, de alguna manera el inconsciente de, de, la, de la marcha. Destaca mucho marcha, marcha por el respeto. Y aquí lo más importante, razones para ir a la marcha. Aquí vamos a, a compartirte las cinco opiniones más destacadas, son las que más impacto han tenido en la red en estos días. Darío Ramírez, ¿criticar la marcha está chingón? Venga, pero si leen antes de escupiar cualquier cosa, sería mejor. Bueno, esa es una forma como de responder a todas las gentes que, que, que critican a la marcha. El equipo de comunicación de usarán del diputado usarán del perro dice, la marcha es apartista, no es una marcha por peña, sino un reclamo social. Yo sí voy a marchar. Un colectivo, este, como Tomala, dice, en Jalisco, la organización Tomala, MX sí es un órgano social apartidista, Viva México. Y las opiniones en, corta, en contra, Ignacio Hernández, que es que, que comparte, no, payo, no apoyo a la marcha Viva a México, porque detrás están las personas que han dañado terriblemente a millones de mexicanos, no cuenten conmigo. La revolución, dice, el Inco, uno de los organizadores de la marcha contra Trump, ha apoyado cada decisión de Peña. Eh, Daneri dice, estos son los traidores, los que convocan a la marcha. Y si El enemigo está en casa, no en Estados Unidos. Independientemente de la discusión, eh, hicimos una encuesta en nuestro Thailand. Eso solamente refleja la opinión de, de toda la gente que nos lee y nos apoya. Pues el 72% no quiere asistir a la marcha, el 17% sí. Y el 11% no tiene idea. y algo que debemos destacar y que debemos decir: que, que afortunadamente, independientemente de las opiniones en contra y a favor, eh, no hay bots promoviendo ninguna de las dos opiniones. Y, Afortunadamente, es, estamos volviendo a esa época de 2010, 2006, cuando todavía había debates legítimos. Ojalá que no se contamine en el futuro. Ahora mismo es uno de los principales trending topics, Vibra México, el tercero. Y ya veremos, eh, acaban de, de confirmar que no es una marcha antipeña. Y bueno, eh, también hubo una reportera, Riojali Rodríguez del grupo Imagen que les preguntaba que por qué no habían eh, protestado antes con otras causas y la señora Amparo contestó que porque hay momentos para cada cosa. Bueno, ustedes formen su opinión. Aquí en lo que sigue estamos compartiendo este análisis. Una marcha que nos recuerda a, a, a un ambiente de 2012. Y ya veremos, ya veremos cómo se comporta todo este domingo. Muchas gracias.